Hola, ¿qué tal? Estimados eh, compañeros, estudiantes, en esta ocasión voy a explicarles cómo configurar la función extraer en Photoshop CS6. Eh, inicialmente hay que ir a esta dirección, la, donde estoy señalando el mouse, y bajar el archivo de la función extraer este, este archivo pesa aproximadamente 286 kilobytes es un archivo muy liviano el cual nos permite poder configurar la opción de extraer en, en, en Photoshop una, una vez que eh, lo hemos extraído aquí estará en el en el drive eh, miren ustedes aquí en la función extraer esta es la función cuando yo doy clic aquí en Download, él inmediatamente empieza el proceso, me trae esta ventana de diálogo, yo le digo Guardar, ¿sí? Guardar archivo, él me dice que dónde lo voy a guardar, ya está aquí, mire, ya lo ya guardé, filtro extraer, este es el archivo, por tal motivo, pues no lo voy a hacer otra vez, previamente eh, a ustedes les he enviado al correo, estos dos archivos este archivo que se llama photoshop plugin extraer para las personas que tengan un sistema de 32 bits y para las otras que tengan un sistema de 64 bits se los estoy se los, les he enviado en el día de ayer esos dos archivos eh, en el día de hoy como ya bajé este filtro este filtro no es no dice sirve para windows creo yo que en, en este caso como no especifica entonces nos puede servir para, para un plugin de 32 bits o para un plugin de 64 bits este se lo estaré enviando también por correo ahora una vez que termine este video listo ¿qué debo hacer para, para instalar ese plugin? sencillamente debo descomponer ese archivo que, que he bajado está comprimido, doy clic derecho le digo extraer aquí o extraer en este filtro él me crea una carpeta previo aquí está y aquí está, filtro extraer doy doble clic ah observen ustedes que eh, él me trae el plugin de 32 y el plugin de 64 ¿sí? eh, eso que me permite pues ya el archivo ya los envía a todos ustedes al correo entonces seleccionan bien ese de 32 que es este o bien sea el de 64, que es este. ¿sí? Entonces, ya con esto, ustedes en el correo en el correo que les envía en el día de ayer, tienen ustedes el plugin, y las personas que por X o Y no les ha llegado, pues me lo hacen saber, que con mucho gusto yo les vuelvo a, a enviar el correo. ¿Cómo instalo ese plugin? Entonces, sencillamente, una vez que ya lo tengo, me voy al, al Drive C, donde están instalados todos los programas. Aquí en este caso, Archivos de Programa para mí. Busco la instalación de la carpeta Adobe, que es esta. Busco eh, Adobe Photoshop para 64 bits, que es en mi computador. Busco la carpeta de requerimientos requeridos. Aquí está los requeridos. En la carpeta de requeridos busco la subcarpeta plugins y en la subcarpeta plugins busco una subcarpeta que se llama filtros. En esta carpeta filtros aquí está, ya está instalado. Sencillamente lo que yo hago es ir a esa carpeta, a la, ir, venir a esta carpeta, perdón, y pegar el archivo que tengo como plugin para configurar eso. Una vez que eh, he hecho eso, ya tranquilamente ya puedo ir a Photoshop, ¿sí? Y en el momento en que yo abra Photoshop, él reconoce ese plugin y lo coloca en la opción de selección. Observen ustedes, aquí está. Eh, perdón, aquí en filtro, en la opción de filtros y aquí está la opción de extraer. Sí. Espero que con este pequeño video se, se haya podido comprender... Y se pueda realizar la configuración de la función extraer para Photoshop. Nos vemos en una próxima.